Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. El día de hoy quiero mostrarte un proceso bien interesante de cómo automatizar lo que es la creación de artículos personalizados a través de Photoshop. Este video que te voy a mostrar forma parte de un taller de sublimación, el negocio de los emprendedores, donde enseño a participantes a crear piezas personalizadas incluso con presupuesto cero. Si te interesa el tema, te animo a que te quedes al final de este video porque tenemos un regalito especial para todo interesado en aprender a crear artículos personalizados de una forma fácil y sencilla y usando como programa de diseño Photoshop. Veamos el video. Uno, dos, tres. Muy bien, ya estamos aquí en el taller de sublimación, el negocio de los emprendedores. Son las... <risa> Esto se murió, mire, todo lo malo de estos <risa> relojes inteligentes. Pero son las 12 y 38 y antes de que comience el taller, le voy a preparar un regalito a cada participante y es una taza personalizada. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí tenemos ya los equipos montados. Puedo enfocar aquí lo que es la, la máquina, donde estaremos haciendo las tazas. Y vamos a ver el proceso. Lo que voy a hacer es automatizar el proceso, valga la redundancia y lo haremos de la siguiente manera.